Hola, ¿qué tal banda? Estamos aquí de nuevo en una emisión más de Nada es Original, sobre todo en esta edición Hacker. Y bueno, una vez más tenemos una invitada. En esta ocasión se trata de... de toca... ¿Andrea? Sí, de Andrea, pero Micha tenía que haber... Ah, Para yo nombrar. tenía que ah, pues, Se supone que tú presentas, Carlita. Todo. Bueno, Me presentas a, a, a, a la, la invitada y presentas a este par de soquetes y bueno.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 Banda, estamos en una emisión más de Nada es Original. Y bueno, en esta ocasión, en la edición Hacker, tenemos a Andrea Nova que nos acompaña. Y pues, obviamente, Micha y Bunt están aquí. Hola, hola, Díganle, hola, hola, hola Carla, profesional pues como siempre, nosotros... Carlita. Sigue. Ah, yo soy Carla y bueno, pues comenzamos platicando un poco con Andrea. Así que, eh, pues, ¿cómo estás, Andrea? Y cuéntanos cómo te sientes en, de, en tu selección, bueno, de estar seleccionada, de presentar tu pieza en Edición Hacker. Hola. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias. Estoy muy contenta, agradecida también de que la peli se pueda ver por esos territorios. Eh, es bonito que se siga eh, mostrando a lo largo de Latinoamérica, principalmente. Y, y nada, eh, feliz de estar aquí a conversar con ustedes. Muchas gracias, eh, Andrea, por en principio pues por compartir tu película con Ultracinema. La la verdad es que la, la disfrutamos mucho y bueno también agradecerte que nos dieras la oportunidad de compartirla en esta versión extendida, porque pues no usualmente los festivales pues duran los los más alocados pues duran una semana o diez días, pero en esta ocasión sí sí eh, pensamos que bueno por por uh -huh. esta cuestión de de, del diseño que hicimos del sitio y, y bueno, el esfuerzo que estamos haciendo porque el festival eh, se mantenga, y llegue a más gente, pues bueno, de, de, de, va a estar hasta el fin de este año eh, en línea y bueno, agradecerte muchísimo que nos des la oportunidad. Yo quiero arrancar antes de que de, de, le, le arrebato la palabra al maestro Bunt antes de que eh, empiece él. Eh, ¿Qué tan usual es para... para los cineastas experimentales, o cómo, no no que tan usual porque es una cosa nueva, pero ¿cómo sientes tú que, has, que han recibido los cineastas experimentales esta cuestión de, de, la, de, la, de, de los festivales online? o Al menos, ¿cómo, ¿qué ha sido para ti en tu experiencia? Mm, sí, ha sido, por un lado, como un poco triste quizás no poder eh, verlo, Estas películas donde... El... ¿Se escucha? ¿Se corta? Sí, te congelaste un segundo, pero igual ya sí, sí. escuchamos. Sí. lamento, mi conexión no es de las mejores aquí donde, donde estoy. Eh, como decía, en, es, en estas películas donde el trabajo plástico de la imagen es tan importante... Eh, dan muchas ganas de verla en sala, dan muchas ganas de volver a la sala y, y, y en cuanto también a sonido, eh, poder tener como esa inmersión de estas películas que, que no sé, que no siguen una historia lineal o algo así, donde la imagen es muy fuerte. Pero por otro lado, creo que es interesante eh, en cuanto a difusión. Creo a tener oportunidad de estas películas que normalmente no iba a ver. No sé cómo lo han visto ustedes, cómo se escucha. Sí, sí, te escuchamos. Digo, de repente sí, sí, sí. Te, de repente hay un, como un pequeño retraso, pero bueno, igual lo dejamos fluir y... y... Yeah. Ok. Sí. Eh, les decía que no sé cómo lo han visto ustedes en cuanto a, a la cantidad de gente que ha visto las películas en relación a, a las otras a, a, eh, instancias eh, de los años anteriores. Ah, eh, bueno, pues por ejemplo la experiencia de ultracinema el, el año pasado también fue, ahí fue completamente online, este año pues pretendemos en mayo hacer actividades en línea. Y con la experiencia de años anteriores que, que el festival ha ido itinerando por distintas ciudades del, del país, pues en realidad sí, sí nos ha costado un poco de trabajo que la gente en la, en la sala se acerque a, a ver sin experimental, como que esta cuestión que te decíamos antes de entrar al aire, eh, de, de, de que lo experimental es como para unos cuantos iniciados, como que hemos ido luchando oh. contra eso. Y, y en sala, pues usualmente en, durante el festival eh, estábamos los... los Parece que los allegados, los invitados y alguno que otro curioso, nunca nos ha tocado, al menos en la experiencia uh -huh. de ultracinema, eh, eh, salas así eh, llenas de gente, igual por la, por la misma uh -huh. cuestión de, de, de cómo el festival ha, ha surgido y los espacios que hemos elegido para hacer las funciones. El año pasado la, la cuestión online estuvo bastante interesante pero igual también nos costó un poco de trabajo que la gente entendiera todavía para, esas, para ese momento la, cómo funcionaban las, las cosas, ¿no? A pesar de que quisimos usar una, una plataforma que nos ofrecieron gratuita, de, bueno, gratuita para nosotros en la, y para la gente también. Miento. El caso es que ahí programamos la, las películas en cierto horario y era como un poco tratando de uh -huh. respetar ese espíritu de, de ir al cine, ¿no? Pero sí hubo gente que de plano pues, se, se la perdió. ¿no? O sea, como que llegó un momento el, el, en el año que, que la gente ya estaba a fin de año, que, que sucedió el año pasado, estaba saturada de, de cosas en línea. También un poco por eso decidimos este año, pues, a, a extender el periodo de... Porque siempre pasa, ¿no? O sea, ay, no, pues va a estar de tal a tal. Y cuando menos te das cuenta, ya se te pasó la fecha y, sí. no, y no la pudiste ver, ¿no? Hay, pues la sí. mayoría de los festivales eh, eh, latinoamericanos hermanos han tenido sus versiones en línea y, y a veces es complicado sentarte a verlo por, por un montón de cosas, ¿no? En tu casa la dinámica es distinta y pues sí, justo lo que mencionas, en la sala estás de alguna manera obligado, yo digo hasta moralmente, ¿no? <ríe> o sea, a mí me, me cuesta mucho trabajo salirme de las películas a pesar de que no me gusten, porque yo digo, bueno, pues es mi, yo vine aquí, yo, yo elegí esta, esta cosa. Creo que en mi vida me he salido una vez de la sala, porque de plano siempre sí, estaba muy aburrida la película, pero como que tienes esa otra cosa, o sea, sí, y bueno, en el caso de tu película, eh, pues eso, o sea, sí, sí tienes toda la razón, como que sí se, se antojaría verla en pantalla grande y, y dejarte envolver por, por, por las texturas yeah. y por el, por el diseño sonoro. No sé, ¿tú qué piensas, Antonio? Eh, sí, justamente eso es lo que lo que le, le quería preguntar a Andrea, porque sí, la eh, de, desastres naturales, ya de por sí el título me parece me parece enigmático, interesantísimo. Sugerente. Sugerente, exacto, sugerente. Eh, y, y, y sí, cuando, cuando uno revisa la la, la la, la pieza, pues sí, dan, dan ganas de, pues sí, de verla en pantalla grande, porque además tiene, como tú dijiste, una, una plasticidad, una cuestión de texturas de la imagen. ¿Cómo, cómo, cómo es que, que filmaste esta, esta trilogía? Eh, está hecha en 16 milímetros y, y bueno, mezclas ahí como el color, el blanco y negro, las imágenes en negativo. A mí me parece una pieza como muy potente. Luego este doble ocho que está como como que aparecen estas cuatro. A mí me, me pareció e, e, extraordinaria en, en ese en, en el sentido técnico. ¿Cómo, cómo es que llegas a, a desastres Naturales? Eh, sí, está filmada en 16. Eh en 8 también y eh, sí, 8 y 16. Y bueno, es un proceso bastante largo desde el inicio, desde la primera vez que yo me veo eh, eh, enfrentada a trabajar con este material en, en, en cine, porque yo trabajaba con fotografía análoga. Eh, y el, el primero, la primera parte... Eh, que es Trópico Violeta, que en ese momento no era Trópico Violeta. Eh, fue mi primera aproximación a este soporte y en, en Cuba, en la STB, cuando en mi tiempo que pasé ahí. Y fue un ejercicio, fue un ejercicio como muy alucinante y revelador que luego con el tiempo llegó a caer... Eh, utilizarlo para otro ejercicio eh, luego en Santiago con el colectivo 68 8 donde trabajamos acá en, en Chile y ese mismo material eh, fue copiado copiado y positivado y es ahí donde la película eh, tiene esta mezcla del de ejercicio original luego con el ejercicio de copiado. Y es una constante en toda la película porque toda la película está filmada y revelada a pulso. Eso es, también por eso hablaba del, del trabajo plástico, ¿no? Como, o sea, están los errores ahí del revelado, de la mancha, del, del velón. Eh, y, y, y, y creo que, bueno, gran parte, sí, del tiempo en eso, porque como... Me imagino también en, en, en muchas partes en Latinoamérica que es difícil el proceso. Resultado de, digital cuando trabajamos así, sobre todo porque no hay químico, no hay película. Bueno, me imagino que allá en México, como están cerca de Estados Unidos, puede ser un poquito más eh, asequible, pero claro, un poquito. <risa> Relativamente, eh, okay, relativamente. Bueno, sí. bueno claro, eh, gran parte al final, que es lo bonito también, que es un trabajo que se va construyendo eh, entre amigos. Eh, en la ayuda, entre otros, cineastas o, o artistas, eh, documentalistas, que les interesaba eh, trabajar con este formato, fuimos haciendo varias cosas. Y, y luego la siguiente parte está filmada en blanco y negro. Ahí en, en reversible. O sea, lo que yo filmé, luego lo pude proyectar y ver tal cual la imagen. Y esa película se, se proyectó también como Trópico Violeta en Santiago varias veces. Nosotros, eh, que bueno, no sé si ¿Ustedes conocen al colectivo que yo les estoy hablando? ¿De 6-8? Sí. Eh, hubo un tiempo bonito en que hicimos, antes de la pandemia, que hacíamos varias proyecciones. Entonces nos juntábamos, encontrábamos lugares eh, que se podía, sin tener que pagar y, y que fuera como más o menos inmediato, y hacíamos bastantes proyecciones. Y estas películas, eh, creo que fueron la, las dos primeras de, de desastres naturales, creo que están hechas. Por eso la película es como, siento que es como un diario en el cual no. no yo no estaba consciente en ese momento que iba a desembocar en, en, la, en desastres naturales. Y la última parte eh, eh, es ya un, un desastre también eh, eh, personal en el cual tuve un tiempo en donde creo que lo único que podía hacer como para, para seguir eh, eh, no sé, eh, existiendo era filmar. Entonces fue un, un tiempo de, de filmar bastante. Y filmar el lugar donde estaba habitando, que era un. que había dejado la ciudad, o sea, fueron como muchos cambios. Y reconocerme en este nuevo espacio y filmar, que era lo que. básicamente, no sé, no, no, no, no se podía hacer otra cosa. Y. Y así luego todo revelado nuevamente y de ahí eh, tuve un, un, como una bonita luz que fue eh, que fui a esta residencia de Lightcon donde ahí finalmente la película se pudo materializar porque luego todo este material había que digitalizarlo ¿no? y, y, y, y encajarlo en, en, en estas tres películas y un trabajo importante ahí en esa residencia, y hacer la música, que es una parte importantísima, siento yo, de la película. No sé cómo lo ven ustedes, me gustaría preguntarles también sobre la música. Sí, en, en, en, antes de, de, de, de adentrarnos a esa parte de la música, me, me gustaría... Um, Sí, De, de hecho, el, el, el asunto a veces acá lo que nos atora es la digitalización. En los últimos años oh. ha, ha, ha, han abierto, eh, pues más bien son empresas privadas que, que se dedican a digitalizar pues, lo, que, lo que sean. ¿no? Ahí están laboratorios y todo, pero básicamente los, los colegas lo que hacen de repente es hacerlo ellos mismos, ¿no? Contra la pared y con alguna cámara ahí más o menos uh -huh. y, y funciona, pero sí, sí está, te quería preguntar sobre esta parte, que bueno ya un poco lo contestaste con, con, con, con cómo resolviste to, todas estas cuestiones técnicas eh, imagino que fue en la residencia, ¿no? pero ¿qué tan, qué tan fácil o, o difícil puede ser para un cineasta uh -huh. experimental eh, acercarse a estos incluso no sé si la decisión de revelarlo tú misma fue justamente porque no encontraste quizá eh, o sea, era una, una decisión consciente tuya de, de, de, de, de trabajar con, con esto y, y, y las texturas que la serendipia creara o porque fue una manera como, bueno, pues no hay un laboratorio donde revelarlo, lo voy a hacer yo. Sí, exactamente. Es como eh, en, en Chile al menos una situación totalmente precaria del celuloide y su revelado, realmente no hay opción. No no hay... Eh, bueno, sí hay una persona que se llama Nelson, que me imagino que quizás también la conocen, que es el laboratorista que aún sí Nelson Vargas ¿no? o Nelson... Pero, eh, Nelson Vargas, sí. Era, era, y ahí en ese momento, cuando yo llegué de Cuba, bueno, yo partí en Cuba, en el taller de Daichi Saito, haciendo esta película, y Daichi eh, llevó todo para que reveláramos ahí. En la escuela de Cuba hay un pequeño laboratorio que estaba reviviéndose, y revelamos ahí. Entonces, eso también fue bonito, porque el taller en el fondo era. Yo te ofrezco, o sea, te, te muestro todo esto, pero también te muestro que es posible llegar hasta el resultado final tú mismo. ¿no? E incluso hicimos también un telecine, ahora que lo recuerdo. Y, y llegué de ahí con, con, con, con eso, ¿no? Ah, y también lo interesante era que Daichi trajo una película que es película de copia. O sea, nosotros filmamos en película de copia, que es muchísimo más barata, y claro, tiene un asaje, un, una cosa así, que es una locura, pero estamos allá con un solazo arriba. Eh, entonces fue totalmente posible. Entonces era una manera económica de decir, o sea, esta cosa no es solo para el que tiene plata. Eh, y, y puedes revelarlo tú. Y puedes, puedes verlo tú Así llegué a Chile con ese ímpetu, pero claro, había que tener eh, tanque especial, había que tener los químicos, había, eh, había que hacer un, un caminito un poco más largo al que, que no requería mucha plata. Y bueno, porque en, en estos años la cosa se ha disparado y ahora yo. Estoy un poco preocupada también, o sea, cada vez veo un poco más lejos y un poco más elitista esta cosa. Eh, el precio ha subido muchísimo y es cada vez más eh, difícil conseguir todo. Y, sí, creo que fundamentalmente el final fue el agruparse entre los mismos que teníamos la misma necesidad. y cuando más cobró sentido era cuando además generábamos las instancias para... No era cine experimental, pero que, que a muchos que ni lo conocían, pero llegaba ahí a que llegara gente que le gustaba el cine, le gustaban las fotos, no sé, y que, que no sé, que fuera como real, ¿no? Como uno, eh, y, y, y como un poco inmediato también. Sí, fíjate que eh, antes de que Maestro Bunt te pregunte por la música, el, en Cuba, por supuesto, pues es, yo, yo, nosotros tenemos acá un par de colegas que han ido para allá, Pablo Martínez y, y Bruno Varela, que igual han tenido que cargar con, con, con todo prácticamente. Pero eso es interesante porque justo de la precariedad es donde surge a Ajá. veces la, la imaginación, ¿no? Como para suplir... Eh, eh, pues cualquier cosa que, que te falte ¿No? En, en, en general el cine Experimental funciona en ese En ese eh, terreno Y por tanto mm. Es que nos sentimos eh, Cercanos a la, a la cuestión hacker No sé qué, qué, qué, qué, qué O sea, hackear en el sentido No solo de Nosotros hemos hecho mucho énfasis en que no es No es solo el, el, el término como, como, como Hollywood te lo pinta Del tipo en la, en la computadora Sino justamente lo que hiciste de alguna manera fueron hackear estos procesos creativos de resolución de, de, de la problemática de cómo revelarlo y cómo trabajarlo y demás. Eh, me gustaría eh, preguntar si tú te sientes en ese sentido hacker. Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, sí, es divertido. Eso es como, bueno, en algún momento nosotros nos hueviamos, eh, como decimos aquí, eh, que estábamos... ...bajando en la resistencia, y era hueviar era y decir como, ya, dejemos esta estupidez y pongámonos a grabar con nuestras cámaras digitales, como, ¿qué, qué, ¿qué nos manda a estar aquí? Y de verdad, unos esfuerzos de repente... Pero, pero vuelvo, perdona lo mismo, pero cuando tú veas la cuestión proyectada ahí y lo que generaba en la gente, lo que genera... O sea, ahí, no importa, vamos, y ahí de nuevo va la cosa que me da un poco de pena eh, todo, que todo se vuelva eh, digital y online. <risa> Sí, sí, sí, sí, caray. Maestro Bunt. O oh, Carla, tú, Carla, tú quieres. Aunque okay. Okay. también están esto? Perdón, perdón, no, Andrea. No, no, perdón, eh, eh, como estamos desfasados. No, que también, por otro lado, también es bueno porque existen estas instancias, ¿no? Como en que podemos, eh, con esta web de la digitalización, también podemos eh, eh, encontrarnos en distintas eh, partes de Latinoamérica, sobre todo. Sí, no, no, de hecho, este podcast surgió en la pandemia y lo hemos mencionado antes, ¿no? No sería posible si, si no hubiéramos redescubierto estas herramientas digitales y, por supuesto, nunca podríamos pagarle a los invitados para tenerlos en un estudio cada semana, ¿no? Imagínate, no, no habría presupuesto que nos alcanzara, entonces... Pues de lo perdido, lo que aparezca, decía, decía mi abuelita. Pero le, le quería dar la palabra a Carla, que ella es, es, también tiene un sentido musical. A ver qué opina de, de esta cuestión. O no sé tú, maestro, bon, si quieres también hablar de eso. Pues, pues mi oído musical es como muy limitado. Yo creo que Carla tiene más, <risa> más idea de ello. Pero sí es cierto que, que me, me parece que... Que es, que es eh, incluso no una música como normalmente estamos acostumbrados, entre comillas, a ver en este gran cine en, en, de la música. Es como muy manipuladora. Aquí creo que en tu trabajo es como muy eh, orgánica, ¿no? No es una música como que ilustre lo que, lo que tengamos que sentir o lo que tengamos que ver. Eso, eso me pareció sensacional como en este sentido de cómo cómo se amalgama imagen y sonido y, y se vuelve muy, muy orgánico y tú misma creo que lo, lo, lo dijiste en ese en ese sentido como que el error se vuelve parte pues de esta cuestión orgánica que de pronto lo digital es como demasiado frío demasiado clínico entonces eso eso me parece me parece este interesante y sí bueno este, antes de la pandemia, como que todo tiempo estaba bonito, este, ahora que mencionabas que antes de la pandemia podías este, se podía proyectar este se podían hacer actividades. Pues la verdad es que, es que sí. Entonces, pues sí, sí, mi, mi pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se concibió esta, esta pues esta pista sonora, ¿no? Que va, que va más allá como de esta música de acompañamiento, sino que más bien se vuelve muy, muy, muy, insisto, orgánica, como muy parte integral de la, de la imagen. Sí, la, bueno, la, la música, este diseño sonoro viene cuando ya eh, está todo el material filmado. Y es cuando ahí surge esta oportunidad de ir al Lightcon. Y que eran dos semanas de postproducción de sonido e imagen, pero en ese momento en que yo llego ahí no, no tenía sonido. O sea, no, no, no había todavía empezado ese trabajo. Entonces fue un poco en contra el tiempo, que creo que, que, que me ayudó mucho de todas maneras. Y es ahí donde entra... A partir participar Daniel Bayouard, que es un músico belga, amigo mío, eh, de antes, y nos visitamos y bueno, yo ya le había compartido la película, que no era, era material, todavía bruto en ese momento, y es ahí también, claro, surge como de un encuentro también súper orgánico entre nosotros dos, yo ya conocía su trabajo, eh, y... Nos juntamos entre que yo terminaba, incluso allá, de revelar los últimos pies para llegar al a iPhone a digitalizar. Eh, también ahí, muy, muy eh, en, eh, sobre la marcha, y es ahí donde encontré el, el Labo en Bruselas, que es un laboratorio y también una especie de cooperativa, donde tienen... Están, y donde también me dan me tienden la mano para, para llegar a finalizar ahí en los últimos revelados y trabajamos con él eh, bueno él es guitarrista también eh, bueno eh, toca distintos instrumentos pero hicimos una especie de, de experimentación ahí con lo que él tenía y y es ahí donde apareció el clarinete, porque la música es la guitarra y el clarinete, básicamente. Y luego hay algunas intervenciones por los pedales. Y yo tenía clara la, la emoción, la emocionalidad de lo que quería transmitir. Y como dices tú, no quería que compitieran y me parecía que era muy difícil hacerlo. Entonces era lo que hacíamos como un buen ejercicio, era proyectar la imagen y él empezaba a improvisar viendo la imagen. Y así estuvimos varios días. Y lo que más nos costó fue hacer de la, como la parte como más, más, más, más feliz, que era como donde aparecen las florcitas, donde había que poner un poco más de alegría, era lo más complejo. Porque, bueno, también la primera parte de la película Trópico Violeta no, no tiene sonido, eso también fue una, una decisión. Y después ven, empieza este tono bien nostálgico, y luego también hay una cosa de triste eh, en que ya estábamos conectando muy bien, aunque en ese momento no era un ambiente triste. <risa> eh, y era hacer darle un poquito de, de, de alegría y como de esperanza a esta, a esta, a esta película. Ah, y otra cosa que eh, quisiera contar, que es que, que es lindo también como parte de la experimentación, era que al final en los créditos hay unos, unos soniditos. Eh, donde. Eh, Daniel había estado trabajando con... había estado creando una un especie de dispositivo donde, como una... como una calimba donde suenan unas notitas de, metálicas, entonces él creó un, un sistema como de, de alambres, en donde... que, que, que refleja... Eh, las estrellas eh, de alguna imagen, incluso como, medio, como de un programa, NASA o no sé, donde puedes ver un cielo tal día. Entonces eh, buscamos el cielo de una fecha importante para mí dentro de la historia de la película, eh, que es donde ocurre esta muerte, y este sonido al final es el orgánico de esa constelación. Entonces va sonando esta especie como de metalcitos de kalimba, parecido a la kalimba, siguiendo este, este mapa. Ok, ok, eso está eso quería... justamente diseñado para, para la película, ¿no? Uh -huh. buenísimo, sí, buenísimo, sí está, buenísimo. Todo, está, está todo diseñado para la película, claro. Muy bien. A ver, Carla, ahora sí, levantaste la mano. Sí, era con respecto a la música, que yo difiero un poquito de lo que decía Bunt y también hasta cierto punto de lo que dice Andrea. No, no creo que, que sea de algo... Bueno, más bien lo que quiero decir es que la música siempre te va a marcar un humor, sea o no experimental esta. Y eso es algo inevitable y algo que tal vez tendríamos que aceptar, a mí de hecho, eso es lo que me parece maravilloso de la música sobre cualquier otra arte, ¿no? Eh, y en este caso de esta pieza, pues sí, es lo mismo, o sea, aunque uno dijera, ay, no, pues es que va como en su rollo, pues la verdad es que no, es que de algún modo sí refuerza la imagen, o sea, si tú ves la imagen sola, sin la música... Sí. No te dice lo mismo, de hecho la música sí le da mucho otro sentido, este, o bueno, o no otro sentido, sino un sentido con respecto a la música. Eh, yo sí me di cuenta que fue algo creado como en el momento hasta cierto punto improvisado y que pues finalmente es así como que siempre se hacen, ¿no? Este, yo, eh, o sea, de algún modo sí he trabajado un poco cosas así, y, y, y sí, o sea, es eso, que pues, tú pones la pieza visual y ya sobre esa, pues prácticamente te vas un poco, este, ¿cómo se dice? Bueno, la persona que hace la música se va un poco inspirando, ¿no? Cuando no hay una partitura, o bueno, uh -huh. también cuando hay una partitura es lo mismo, ¿no? O sea, es la misma forma de creación. Y sí, o sea, digo, cada quien tiene su interpretación de las cosas que ve, en mi caso, para mí sí es como que, aunque, ah, no, es que la música, que no sea así, ya está, pues no es cierto, la verdad es que la música siempre va a, te, a dar esta otra, este extra en la, en la pieza, siempre lo va a dar, siempre va a reforzar o va a, siempre sea el estilo que sea de la música, puede ser como súper diegética, no sé, no, pero... Siempre lo va a dar, y bueno, la infinidad de ejemplos están en esta pieza y en un chorro de piezas audiovisuales y cinematográficas y toda esa miel, ¿no? O sea, sí, ahí sí tuve que diferir un poco, porque sí creo que no es tan así, ajá, sí, no, no. no, no de, la, de hecho, no, la, la, la, la Desastres Naturales empieza, como tú, tú lo mencionas sin sonido, y eso te, al menos a mí me, me permitió concentrarme un poco más en los textos, ¿no? De repente cuando ya empieza la parte sonora, uh -huh. estás como que divides tu atención entre lo que estás viendo, lo que estás escuchando y los textos. Entonces ahí, bueno, ya requiere un, un quizá un, un, este, un pedacito más de esfuerzo de tu parte, pero bueno, sí, sí, y te ponen otro en otro, eh, no quiero decir mood, porque se me olvida la palabra en español, pero en otra situación, cuando la, la estás escuchando sin sonido, que cuando la estás escuchando ya con toda la, la digo, yo, yo, no, yo no hubiera, digo, normalmente sí, es, es más eh, eh, como lo que te inspira, por eso se, hace, se improvisa, eh, pero bueno, a mí me, me parece que está, está, está bonito saber que pues sí. Justamente el trabajo, el trabajo también es experimentar hasta cierto punto la, la composición, ¿no? De, conforme la, las imágenes te, te van guiando. Y ya no regañes al maestro Bunt que ya sabes que el único, el único instrumento que toca es el organillo. Y eso porque nomás le tiene que dar vueltita, ¿verdad maestro Bunt? Así es, por eso no tengo como oído musical. Ya viene Carla que a regañarte. No, no, no, no, no, solo, solo di mi bobo. Ah. Muy bien. Nunca lo regañaría ah. Toda una institución en ultracinema y tú vienes aquí a regañarlo en público. Muy bien. Y, y, y cómo le ha ido, le ha ido en, en términos generales a, a desastres naturales en, en, las, en los lugares donde se ha presentado, en otros festivales? Bueno, yo he sentido que tenía un recibimiento... Eh, muy, muy amoroso. Bueno, para mí ha sido difícil el tema de la difusión, eh, porque así como hice la película Pulso, eh, no he trabajado con productora ni con distribuidores aún, que creo que, que es algo importante, eh, que antes creía que no era tan importante. Eh, y ahí me tocó además eh, la época... De, de, de, tuve un segundo embarazo, ahora tengo una niña de año y medio que está panda por ahí, eh, entonces fue al mismo tiempo el, el parto y el, luego el treno, como con un mes de diferencia. Eh, ha sido eh, como muy complejo compatibilizar estos dos partos, pero sí me dediqué a enviarla sobre todo a la, a la red más o menos de eh, festivales latinoamericanos, festivales de cine experimental o no ficción, eh, que acogen cine ensayo, porque también siento que hay una mezcla ahí en la película, no es como experimental, así puro y duro, si se podría decir. Eh, muchas veces no, siento que no cabe en, en instancias así más, eh, más... Porque tienes este lado también por el texto, creo, en eh, donde cuenta una historia que hay una cosa ensayística. Y en, por ese sentido ha sido bonito porque ha encontrado un rumbo eh, y, y, y han ido de la mano estos festivales y, y el recibimiento, o al menos las conversaciones, donde estaba y todo, ha sido eh, muy delicado, muy sorprendente. Ha sido muy bonito, muy bonito. Buenísimo, pues sí, eh, la, la, el cine experimental tiene esta cosa maravillosa que de repente las, las fronteras se, se borran, ¿no? O sea, como tú dices, bueno, no, no, no, no distinguimos. Nosotros acá en Ultracinema, en realidad, eh, tratamos de no distinguir si es cine ensayo, si es videoarte, si es cine experimental. En general, todo tipo de experimentación audiovisual nos, y sonora nos, nos interesa, y pero sí, sucede mucho esto, ¿no? Que es los entrecruces, y pues qué bueno que le. Que, que, le está, que la han acogido en, en otros espacios. Yo me, me imagino que la, la cuestión de, de, de ver tú, de, de tener como de primera mano esta cosa de cómo la percibe la gente, es, es más complejo ahorita, ¿no? O sea, ¿no? de no ser por, por, por algún espacio que pudieras haber tenido oportunidad de compartirla en, en, en, en vivo, estando tú ahí. De esa, de esa parte como que siempre, siempre se... Se, se, se, se extraña. Pero, pero antes de seguir, Carla, se tiene que ir. Entonces queremos que se despida como se debe, no que se vaya a ir como, como alguien que nos debe dinero. Carla. ¿Te refieres a alguien en específico? No, no, no. No, no digo nombres. <risa> Pues sí, bueno, yo ya tengo que retirarme, ah, pero pues agradezco mucho tu presencia, Andrea, y pues también a Micha y a Bun, que siempre están ahí al pie del cañón con todas estas ondas, y pues espero nos encontremos nuevamente en alguna otra esfera dimensional de Anua. Ah, no. <risa> Híjole, ¿te vas temprano hoy que llegaste a tiempo? ¿Te vas temprano? No, no puede sí. ser, pero bueno. Eso se verá no, reflejado en tu, en tu cheque a fin de mes. En ¿Eh? el aguinaldo. En el, el aguinaldo, guinaldo. en el aguinaldo. Bueno, está bien, Carla, cuídate. No, Gracias, Nos vemos. Carla. Bye. Pero bueno, ya no, ya no sé en qué estaba. Eh, Antonio, rescátame, porque ya, ya ves cómo es, Carla. Justo, justo, como. como como estas dimensiones del, del, del sonido me recordó a una pieza que hicieron Strauss y Willett, que empieza sin sonido, que es desconcertante de pronto, ¿no? Porque pues estamos tan buidos del sonido. Eso me pareció bien, bien interesante, ¿no? En la, la cuestión. ¿Cómo, cómo llegas a, a, a, a, a Lightcone? ¿Cómo, ¿Cómo es que te, te ligas con, con ellos? Porque pues es... Pues es una, una, pues ya toda una institución, ¿no? Dentro diferente, de ¿no? ¿Cómo es que llegas a... a la, con pues sí, sí, sí. ¿Cómo es que llegas sí. con, con ellos? Ellos tienen una convocatoria todos los años para residencia de postproducción. Que la abren dos veces al año, si no me equivoco. Eh, que consiste en dos semanas, creo que son cinco o seis cineastas los elegidos, que, pero no al mismo tiempo, eh, eh, uno primero, luego el otro, y cada cineasta tiene dos semanas para pasar ahí en, en, una, en una sala donde tienes para proyectar, donde alguien te asiste si, si lo quieres para editar, o sea, bueno, uh -huh. primero se digitaliza todo tu material, se, se limpia lim, todo, todo, la escoges, digitalizan, eh, tú estás ahí también, mereces parte del proceso todo el tiempo, y luego te pueden asistir para montar digitalmente y luego hacer una corrección de color. Y puedes utilizar el lugar para hacer la postproducción de sonido, pero no, no, ellos no cuentan con con sonidistas. Y fue a través de una postulación, sí, eh, y, y luego traté de pedir ayuda al, al fondo chileno para costear eh, el, el, lo que era el viaje, y por supuesto no me resultó. Oye, ya que tocas el tema, ¿qué tan, que... digo ¿qué supongo que es, es lo mismo que... Okay. Que en México, ¿no? Los, en Latinoamérica, el, el cine experimental para las autoridades, pues nomás no existe, ¿no? O sea, digamos, nosotros llevamos 10 años tratando de que alguna autoridad nos dé dinero para hacer el festival y por supuesto, pues ahí lo seguimos haciendo con lo, con lo que tenemos sí. a la mano. Supongo que es igual, allá es complicado que, que, que, que oficialmente se reconozca la existencia del cine experimental. Sí, pues es complejo. No somos ni para ellos no somos ni cineastas ni artistas visuales. Eh, de hecho, de, dentro de mi postulación que tuvo como una buena calificación porque además todas estas cosas es como con notas como si fuera el, el, el colegio, pero el el, el, por, el por qué era porque no tenía espacio de difusión o sea que todo lo que yo iba a hacer luego no tenía en, en, en mi país espacio de difusión y eso responde a cerrar la puerta completamente porque claro no, no tenemos una eh, como un bagaje de experimentales que si le tengan ya pues, como si, o, o más, o no sé, pero como si lo hay en el video arte, entonces no tenemos estos como padres que nos respalden, pero tampoco nos quieren abrir las puertas, entonces es complejo. Sí, sí, es, es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, no te doy dinero porque no lo vas a poder proyectar, uh -huh. pero al mismo tiempo no hay espacios que ellos generen para poder difundirlo, ¿no? O sea, me imagino que dijeron, no, pues esto lo pasamos en la tele y lo tendremos que pasar a las 2 de la mañana, ¿no? Una cosa así. Sí, bueno, pues esa es, es, es la, la triste historia sí. de, de, de, de este sí. cine en, nuestras, en nuestra eh, región, pero bueno, tenemos ahí a buenos amigos de Proceso de Error que también están tratando ellos de, uh -huh. de, de abrir espacios. Sí, pues ellos son un espacio. Y, y bueno, pues así que esa es, esa, es, esa es la cuestión. Pero bueno, acá estamos. Y el frontera sur. Frontera sur, por supuesto, que está ahorita, ¿no? O es, entonces el peruano corriente, corriente. Bueno, son, son como son de no ficción, de repente se me... me... Corriente, sí. Es Pero te digo, aquí estamos resistiendo, ¿no? A pesar de que, de que es, es, es este cine sí. extraño, estamos resistiendo ustedes desde la creación y nosotros, pues... Eh, de, eh, aferrados a que se, que se difunda se vea y se, se aprecie porque no, no hay de otra no, no, hay, no hay otra ¿Cómo, ¿cómo pretende el resto de, de la gente eh, poder decir no, este cine no me gusta si de repente ni siquiera lo han visto no nada más es por la pura mala fama que se ha creado al cine experimental Pero por ejemplo el maestro Boom tuvo que huir a, a Canadá porque eh, allá, solo allá le, le, le apreciaron su arte ¿o no? maestro Boom? Pues más o menos, es el único lugar que me dieron beca, entonces, pues bueno, así, así pasa. Oye, me, me, ahora que, que está, estabas hablando de, de los textos, ¿dónde, ¿de dónde surgen? Porque, bueno, en la, en la descripción hablaba, se habla, en la sinopsis se habla de diarios, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con el texto? Porque a fin de cuentas es un elemento visual muy importante en tu pieza. ¿Cómo, cómo, cómo trabajaste estos textos? Y además son textos muy poderosos, son textos muy contundentes. ¿Cómo trabajas con, con el texto? Bueno, eso, esos textos eh, hacen parte del, del diario, de mi diario personal, eh, que son como... Bien, funcionan bien como apuntes y que originalmente son, son así, es un rescate de este diario. Fui ahí a buscar en, en esos momentos específicos que yo quería eh, retratar y básicamente estaban ahí y luego trabajé bueno, con Daniel, el, el mismo, la misma persona que hace la música, él me ayudó bastante una mirada externa a, a, a editarlos a editarlos y poder sacarlos de esa cosa eh, a veces que puede ser como tan, tan, tan, tan, tan, tan íntima que al final no se llega a entender lo que es, eh, estás contando, pero tampoco poco caer en, en a veces en cosas tan literales, y lo que era muy importante para mí era eh, meter en esta película el contexto eh, en, en que, esta, que representan estas imágenes, estos, estos pasajes, ¿no? entonces ahí, eh, y estos fenómenos naturales que se van encontrando con el contexto, o sea, está por un lado, eh, bueno, Cuba, que ya representa algo eh, políticamente importante y una parte de, de, de, de mi tiempo importante también con este huracán. Eh, ahí el fenómeno natural y luego tenemos en Chile eh, pues, un volver a insertarse y el remesón de, del de un terremoto y un tsunami, y cómo se maneja, o qué es lo que ocurre. Y, y luego, lo que estamos viviendo ahora, todavía muy duramente, que se contrasta con lo que yo estaba viviendo, que era como este, ir a vivir al, al bosque, a la naturaleza, retirarme y, y encontrarme con, un, con una cosa... O sea, una lucha que, que, que existe hace muchísimo tiempo, pero que ya, estaba real, que ya está realmente eh, sangrienta, satánica, brutal, todo lo que podamos decir. Yo sigo viviendo aquí en, en esta región, que es la región de la Araucanía, y eh, eh, eh, hay una guerra, hay una guerra muy fuerte. Y, y eso no podía quedar afuera entonces creo que el texto viene a representar eh, la importancia de, de eso del contexto que no, no es solo personal y que lo bueno que lo personal es, es, es político totalmente y, y cómo se re iba repercutiendo sí pues no no están no es tan... De repente decimos, yo, yo lo digo mucho, no a mí estas cuestiones políticas no, no, me, no me interesan, pero como ente social somos entes políticos, y, y más, eh, eh, si, si indago uno poquito lo, lo, la cuestión de la que aportas en, en esta cuestión de la Araucanía, pues sí, sí te, evidentemente tu, el, el simple hecho de vivir ahí ya te, te hace un, un, un ente político, y todo, todo lo que hacemos de cualquier forma es el resultado de esto, ¿no? es es, es interesante, sí, se nos estaba escapando, qué bueno que, que Antonio preguntó sobre los textos, porque es, pues ya es como la otra pata de la mesa, ¿no? Ya con eso cierra, por eso la, la pieza es tan, tan interesante, porque tiene como muchas cosas de donde agarrar, ¿no? Y, y la, hacen, la hacen completa. Yo, este, usualmente el cine así tan abstracto, no me... Uy, ya se nos fue, se nos escapó. Eh, Andrea, Ay, pero no. bueno. Pero Hoy bueno, sí hay, no. estas cosas pasan. Vamos a aprovechar para hacer una pausa técnica y, eh, y vemos qué hacemos. Si eh, regresamos, nos no regresa okay. traen <ríe> <ríe> Ay, qué cosa. Sí, se ve que está el internet terrible de allá por allá. Pero bueno. Sí. ¿Dónde será? ¿Sur? ¿Norte o sur? Uh, no conozco pues... la región. Ahorita investigamos. Deja bueno, no conozco, no conozco Chile, pero bueno, medio. Soy igual, yo solo lo he visto en los mapas. Yo también. Ahí. Ah, mira. Sí, no, sí. estamos ¿No? aquí. Les puedo mostrar aquí, estoy en casa de unos amigos, pero estamos aquí en. Ah, mira, mira, qué bonito. Qué bonito. Ojalá, ojalá quienes nos escuchan pudieran ver. Bien, espero, sí, sí, pues sí. Es este. Te decía que la, eh, que la pieza no, es, es eh, muy interesante justo por eso, porque es como hay muchas partes de donde, de donde agarrarse. Te puedes clavar un poco en el texto y tratar como de descifrar este especie de, de rompecabezas. La, la, en el momento de la música igual te, te, te jala y te digo, a mí usualmente las películas así abstractas no, no, me, no me llaman la atención, pero esta uh -huh. sí, me, sí me despertó ahí cosillas, dudas, te genera dudas, te digo, mencionas oh, no, en, en varias, es que... varias partes lo, de, lo del conflicto de la Araucanía y, y dices, ah, ¿qué pasó? Entonces, bueno, ya vas, investigas, indagas, te genera, uh -huh. no te deja pasmado, ¿no? o sea, no te deja, esa es la, otra de las cosas que nos encanta del del cine experimental, no es, un, no es como las películas de Netflix, que, ay, bueno, ya, luego ni te, nos no. ha pasado que de repente empezamos una, a ver una serie que ya vimos, y conforme, conforme va pasando, te acuerdas, ay, creo que eso ya lo vi, pero son tan banales, tan vacías, que no, no, te, <risa> formulaicas, ¿no? te acuerdas, ¿no? no Y estas esta películas como la tuya, sí, algo te, algo te han de despertar. Pero, pero bueno, maestro, punto. <risa> Sí, este, yo creo que, yo creo que es eso, ¿no? Que, que también hay de abstracción a abstracción, ¿no? Pero, pero yo creo que hay un, hay un balance, este. Me, me, me, gustó bastante lo que, lo que dijiste hace unos minutos, como que lo único que podías hacer como escape era filmar, ¿no? Como, como esta, como filmar como, como terapia, eso me pareció sensacional, de pronto yo digo eso mucho a mis alumnos y, y yo supongo que, que el revelado también, ¿no? El proceso o sea, esta relación matérica también, ¿no? Es es algo con lo que podrías estar de acuerdo en ese sentido, también el trabajo del laboratorio como parte integral del de, de, de esta pieza al menos Sí, el laboratorio tiene esa cosa como medio como de... mucho tiempo, dedicación, eh, abstraído del mundo en esta oscuridad, y además sabiendo sabiendas que lo que puede resultar puede eh, ser nada también, o sea que puedes terminar y que no haya imagen, o que te equivocaste en un paso, o te equivocaste ahí, o te equivocaste al, al filmar, o simplemente el azar, eh, tiene esta cosa mágica también, y, y el tiempo, es un, es un tiempo importante, es un tiempo importante entonces eh, eh, eso era eh, claro como, sí, como dices tú yo creo que fue eh, la terapia o sea era eso hacer un ir al psiquiatra por zoom <risa> <risa> eh, a mí lo que eh, me, me me gusta a veces muchísimo. en esos momentos momentos sí sí sí no, no, lo no. Que quería decir que en esos momentos, eh, límites que los seres humanos podemos llegar a vivir, como que se hace muy evidente lo, lo, lo, lo que es, eh, qué es lo que uno quiere hacer, qué, o, o dónde está la esencia de las cosas, qué es lo que uno sabe hacer, dónde uno encuentra un lugar en el mundo, como que era una cosa así también de sentía te, te quería comentar que... El... La, la, la parte más maravillosa de, de, de revelar a, a mano, de hacerlo tú mismo, además de esa sensación de que generas ¿no? las imágenes, prácticamente es así como te sientes un semidios, estás dando a luz a unas imágenes, es toda esta cuestión que, que decía hace rato, la serendipia, ¿no? o sea, te puede salir que, que de repente por ahí se rayó contra sí misma la película y ya salió una manchita o... O un poquito que el, el, el líquido, eso me parece fascinante porque wow. que no te lo da, ¿no? No, no te lo da un revelado en, la, en laboratorio y eso siempre le agrega una sensación. Yo disfruto mucho estas películas como las de Bill Morrison, que, que, que de la descomposición de la película le saca a la belleza, pues esto es algo similar, ¿no? Esto, esto es, es maravilloso. Pero bueno, Andrea, podríamos seguir platicando aquí todo el día de, de estas cuestiones que nos que nos fascinan y estamos aquí muy a gusto, pero igual entendemos que, que, que tienes otras cosas que hacer. Entonces vamos a, ir, vamos a ir cerrando. No sé si quieres como darnos un pensamiento final antes de, de despedirnos. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Se está sí, sí, un sí, ya te escuchamos. Sí, sí, ya te escuchamos. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, ahí, ¿Sí? ¿Sí ¿Me escuchaste, Andrea? Hola, hola. No, creo que se, se va a ir, sí. Ahí. Ahí estás. Ya. ¿Me, ¿Sí me, me escuchaste? Sí, sí, sí. Entonces, digo, si, si quieres, ¿No? un pensamiento final para ir cerrando. Eh, bueno, lo un sí, decir que mi pensamiento final es que, porque eh, mañana nosotros aquí tenemos un día eh, crucial en la historia de Chile. Mm -hmm. eh, sí, no sé sí. si están enterados que sí, mañana sí, sí, claro. por las elecciones. Y estamos eh, aquí, sobre todo, en esta región, eh, aún más nerviosos. Eh... ...a que ver con la película, pero es lo que puedo estar pensando ahora. Que, que ojalá que tomemos un, un buen rumbo como país y que... Eh, esa resistencia que todos, que, que, que, que como artistas nos vemos eh, enfrentados en estos últimos gobiernos de derecha, podamos eh, tener más cabida también. Y, y nada, les, pide, les, les quería pedir que, que nos manden... Eh, energías y fuerzas o prender una velita. Sí, desde luego, desde luego que lo haremos. Eh, eh, conocemos de cerca la, la, la historia del pueblo chileno y sus, sus luchas por por sacudirse todo ese, ese mal y tenemos buenos amigos por allá que por supuesto vamos a estar con la, las energías más positivas. Yo, yo vivo en Tepoztlán, que es un pueblo así que tiene la, la fama de ser místico, entonces vamos a hacer un ritual místico acá para mandarles... Toda la, la, la, la, la, la, la buena esto, vibra. <ríe> Maestro Bunt. Pues nada más eh, okay. recordar okay. a nuestros podcast escuchas que, que pues está, está Desastres Naturales en, dentro de la selección. Recuerden hasta el 31 de diciembre. Eh, nuestros curadores hicieron una, una labor así como titánica y eligieron, yo creo, una, una gran, gran selección. No se pierdan el trabajo de Andrea, pero, pero también vean las, el, el, el, el resto de, de, la, de la selección. Y, y pues bueno, agradecer aquí públicamente a Praxedis Razo, que nos ha cedido su cuenta de, de Zoom muy, muy amablemente, de manera muy, muy... Eh, altruista, porque pues bueno, luego nos, nosotros y nuestros invitados están como muy eh, inspirados y eso de cortarlos pues está terrible de pronto. Pero, pero qué bueno y le agradecemos enormemente a Praxedis que nos haya cedido su tiempo y pues obviamente un agradecimiento a Andrea, muchas gracias y, y pues una, una, una gran felicitación por tu, por tu trabajo que, que a mí me pareció eh, extraordinario y me, me dejó, como dice Micha, como con muchas dudas y como con la, más que dudas, como cuestionamientos, ¿no? Nosotros yo, sobre el cine, sobre la vida misma y yo creo que de eso es de lo que está hecho el, el cine experimental. Muchas gracias por estar en esta selección y en esta accidentada transmisión, emisión que siempre tenemos aquí en... En, este, en, en Ultra Cinema, gracias a quienes nos han escuchado. Pues, bueno, este, pues, eso es mi, mi hasta el momento. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Ah, perdón, perdón. ¿Ya estás ya está listo? Estás bien? Sí, no, ya. Perdón, ¿Me escuchas Sí. Ah, no, perdón, que se me, se me fue. Las. De la exhibición, me, me emociona mucho eh, sus palabras y, y que hayan podido disfrutar la película y también lo mismo eh, de invitar a, a todo el mundo que, que, que puede que quiera verla eh, está ahí y gracias por ser parte de estos 10 años de Ultracinema Pues sí, gracias Andrea por compartirnos eh, tu, tu película, ya te decía al principio pues, por dejarnos compartirla en esta versión extendida y pues te deseamos lo mejor para tus proyectos futuros, esperemos que sigas creando películas tan, tan bonitas y que pues tengas la, la confianza de compartirla con nosotros para mañana para cuando el podcast este ya salga al aire, pues ya habrán pasado las elecciones, estamos seguros que, que tendrán buenas noticias todo, todo el pueblo chileno y pues bueno desde acá, desde México les mandamos nuestra mejor energía y a ti pues un, un abrazo caluroso, gracias por por acompañarnos, eh, Andrea, en esta emisión. Y pues nos despedimos, nos, nos escuchamos en, en la siguiente. Saludos y gracias. Ok, adiós. adiós. Chao. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada, nada es nada. original. Entrevistas con Naz los directores de la selección oficial de Ultra Cinema.